Este tema del poder sanador del amor es un tema que suena bien y bien conocido porque creo que viniendo de la religión cristiana, entonces eh, estamos con este entendimiento de lo importante que fue el poder de amor que, que, que tuvo Jesús para las personas, para ayudarlas a sanar, ¿verdad? Entonces no es un tema así como que totalmente nuevo, pero a la vez siento que es un tema que sí es nuevo e importante, porque eh, en mi experiencia el, el amor es una cosa que tiene múltiples facetas, y entre estas facetas hay eh, facetas que a veces nos hacen sufrir bastante y siento que debe haber entonces algo más que tenemos que entender acerca del amor porque el hecho que nos esté eh, dando estas experiencias eh, muestra que tal vez no, no hemos entendido bien lo que era si ustedes observan, creo que el amor es un ingrediente esencial en la vida ¿Ah? ¿qué pasa con un niño que no se siente amado? ¿qué pasa con una persona que no se siente amada? adentro es como si estuviera marchitándose ¿verdad? es como que no ya no prospera, ya, ya no es feliz, ya no está eh, con ganas de vivir, con ganas. Y sin embargo, pues eh, lo que pasa es que tenemos una cosa muy interesante con el amor, es que somos un poco como esperando que venga de, de afuera. Y muchas veces eso hace que nos hemos convertido en mendigos del amor y claro pues un niño necesita que lo ama su mamá y lo ame su papá desarrollarse bien pero a la vez lo que está ocurriendo es que yo me convierto en una persona que precisa amor exterior de los demás personas, más eh, voy a tener tendencia a, a, a perjudicar mis propios valores. Porque para que me amen, tal vez voy a decir bromas que no son muy graciosas o tal vez voy a hacer cosas que no tengo muchas ganas de hacer, pero lo hago para que me digas que, que sí me que quieres. Entonces, nos transformamos en estas relaciones a veces, en, en, en, en eh, como manipulando, ¿verdad? Y lo que pasa es que sí somos... Eh, eh, eh, lo que estamos haciendo estas cosas, entonces al rato nos ponemos a sufrir. En la medida en que me salgo de mis propios valores, que pongo en peligro mis propios principios, en que dejo de ser íntegra, voy a pagar. Entonces van a pensar, pero Hugo, yo vine para que me hablaran del poder salvador del amor y están ahí hablándome. Porque es importante comprender, entonces lo importante es entender que eso para mí no es amor, pero también es amor, ¿verdad? Es como una paradoja. Es decir, es porque necesitamos un verdadero amor, que estamos eh, eh, utilizando nuestro, nuestro poder interior para expresar y pedir algo que no es verdadero amor pero que se parece, que se puede llamar apego, que se puede llamar atención, ¿verdad? que son distintas facetas del amor. y eh, a mí me ayudó mucho eh, la espiritualidad porque cuanto más uno tiene la posibilidad de experimentar eh, la parte espiritual del propio ser, la parte espiritual de la realidad, más uno puede realmente comprender por qué es que el amor tiene un poder sanador. Es decir que el amor espiritual es un amor incondicional. Es un amor que no tiene límite. Es un amor que es eh, gratuito. Y es un amor que va a poder llegar a tu ser de tal manera que realmente te va a llenar. Porque eso es lo que queremos. Solo que como se nos olvidó eh, esta capacidad de, de, de comprender nuestro propio poder espiritual y la realidad espiritual, no supimos cómo experimentarla. Entonces hemos ido pidiendo cualidades de amor cada vez un poquito menos satisfactorias a largo plazo. ¿verdad? tal vez en el momento nos da, cuando nos traen las rosas, verdad estamos contentísimos pero cuando al rato ya no nos traen más rosas, ya menos ¿verdad? entonces lo que está ocurriendo es que el ser es amor entonces es una cosa muy bonita comprender eso yo soy amor, mi ser está hecho de amor entonces cuando yo empiezo realmente a entender eso, en vez de girarme hacia afuera siempre para que me amen, que me aprecian, que me reconozcan, que me eh, den atención, voy a empezar a girar hacia un espacio espiritual y esto me va a traer satisfacción. No voy a cambiar mis malos hábitos de mendiga, que yo los desarrollé en muchos años. Pero poco a poco, si procuro y que logro tener este tipo de satisfacción, lo que va a ocurrir es que yo no voy a ser también bien... Eh, eh, tan eh, a la expectativa acerca del amor. Es decir, que cuando digo a la expectativa porque de un lado espero que me amen, necesito que me amen y del otro yo voy a querer necesitar amar también porque me da, me da placer, me da, me da una razón de vivir, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con muchas personas eh, mayores eh, que yo he visto en mi familia. Por entonces, lo que pasa es que necesitamos dar, los demás también pueden cambiar sus sillas si están con... Entonces, lo que está ocurriendo es que el, el cuerpo necesita amor también para funcionar hoy es un mundo en que como no sabemos de nuestro propio poder de amor lo que hacemos es que tomamos medicinas y yo no digo que dejen de tomar sus medicinas, por favor pero digo que si el ser procura crear adentro de su propia conciencia la experiencia de vivir este amor, entonces lo que va a ocurrir es que naturalmente esta experiencia va a ir sanando mi espíritu. Porque por ahora muchos tenemos un espíritu que está un poco enfermito. Tiene la enfermedad de la depresión, de la tristeza, tiene la enfermedad de la ira, tiene la enfermedad del egoísmo, tiene la enfermedad de la tristeza, tiene, así eh, hay muchas enfermedades, ¿cierto? Las reconocen, las tienen también, ¿cierto? Entonces, estas enfermedades no se van a curar con pastillas de doctores. Son buena gente los doctores, ¿verdad? Pero esto no es parte de lo que pueden hacer, porque es una cosa que no es física. Entonces, cuanto más nosotros tenemos que aprender a tomar tiempo para el propio ser. Tomar tiempo para darme a mí mismo la atención que necesito tener para continuar con vida, para continuar eh, con armonía, para continuar con ganas de vivir. Porque, claro, tener dinero está bien, eh, tener fama está bien, pero tener mala fama, y dinero sucio no hace bien al ser, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que nos hemos enfocado tanto a la parte física, que en realidad la parte física es necesaria, pero la parte física es un poquito como la sombra o la proyección de la parte espiritual. En la medida en que la parte espiritual... Una persona va a tener la riqueza del amor, de la paz, de la comprensión, de la dulzura, de la belleza. Entonces, esta persona va a proyectar naturalmente esto a lo físico. Eso no va a hacer que esta persona va a ser así riquísima como como los que son riquísimos pero va a tener una riqueza que le va a bastar, va a ser satisfecha con lo que tiene, ¿entienden? Los riquisísimos nunca son satisfechos con lo que tienen, quieren más, Esa es la diferencia. Cuando es una proyección de, lo, de la parte del espíritu hacia la realidad física, lo que tienes en la realidad física, es suficiente, es agradable, es algo que te satisface. Y eso es parte de lo que nosotros debemos entender con este poder sanador del amor. Porque en realidad el amor es la cosa tal vez más neces necesaria, neces que hay a nivel del espíritu pero no nos gusta la idea pero somos tacaños somos tacaños no solo con los demás pero somos tacaños con los demás porque somos tacaños con nosotros mismos cuando nos sentamos a amarnos levanten la mano ¿sí? Cuando te sientas para amarte, ¿verdad? lo hacen, pero ¿desde cuándo lo hacen? No es una costumbre generalizada, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es tan necesario, porque si no vas a ir ahí pidiendo amor como el drogado va pidiendo plata para comprarse droga, ¿verdad? Y eso es una cosa que es tan importante porque lo necesitas. Entonces, tal como tú eres responsable de poner la comida en tu boca, eso porque tenemos la suerte de ser operativos, ¿no? Algunos, pues en los hospitales, ya no pueden más y le ponen entonces suero. Pero por derecha, aquí, van a ir, no a ahí con suero. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que comprender qué es lo que necesitamos internamente y dárnoslo, porque en la medida en que te vas a dar esto que necesitas, <coughs> esta experiencia de que el amor siempre estará, el amor siempre, es decir, hay una fuente de amor que la llaman a veces Dios, <coughs> pero el problema con la fuente de amor que llaman a Dios en nuestras culturas, es que a veces es amor, pero a veces castiga un poquito también, ¿verdad? La reputación, la fama que tienen. Entonces, como que de un lado decimos que es amor incondicional, amor ilimitado, y del otro lado pensamos que tal vez no soy digno de este amor. Entonces, es tan importante comprender que en la medida en que la experiencia del amor interior está siendo algo que continúo eh, creando adentro de mí. Porque ven, todos ustedes tienen la capacidad de pensar, la capacidad de sentir. Pero si no, no, no la utilizamos, esta capacidad, de una forma que sea realmente como una, una bendición para nosotros o como una sanación, entonces ya no se hizo la sanación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que no está sanada? Está enferma, ¿cierto? Entonces, eso de esta presencia anterior va a hacer que naturalmente vas a tener más paciencia con la gente, más paciencia con tu propio cuerpo. Eh, estábamos hablando antitos con Mariana y Claudia, y estábamos hablando de una de nuestras profesoras muy mayor muy senior muy buena que tenemos y ella está muy enfermita y estaba contando Marianne creo que era Marianne que decía que decía ay sí algunas cosas no funcionan en mi cuerpo pero otras sí <risa> porque la mayor parte de la gente cuando está enferma solo piensa en lo que está enfermo y se se enojan se entristecen se sienten retados, se sienten que es injusto, se sienten mal. Entonces, de un lado está el dolor, pero del otro lado están todos estos sentimientos que nosotros creamos por causa de la enfermedad o del dolor. Ahora, lo que les estoy diciendo es que si al contrario... Empiezas a sentir la capacidad que tienes de quedarte en una postura de amor. Entonces, vas a tener paciencia con el dolor. Y es increíble cómo el dolor disminuye cuando lo aceptas. Y vas a tener también misericordia para tu propio cuerpo. ¿Verdad? Es decir, no necesariamente vas a quedarte en la cama. Misericordia para el cuerpo no quiere decir eso. Misericordia para el cuerpo quiere decir pensar en las células que tú tienes y mandarle luz, mandarle valentía, mandarle eh, cariño a este cuerpito. Así con tu mente. No necesitas estar así acariciándote. Bueno, si quieren hacer eso, pueden, ¿verdad? Pero la idea es cómo me relaciono, cómo pienso en las cosas. Y últimamente estaba leyendo parte de un libro que se llama, no sé cómo lo tradujeron al castellano, eh, oyeron hablar de alguien que se llama eh, Yo Despensa, y él hizo todo un trabajo súper interesante sobre el poder de los pensamientos, sobre el cuerpo. Y el, el libro que escribió creo que se llama Yo soy el placebo, eh, que, que, que es un trabajo increíble porque ¿saben lo que es un placebo? ¿verdad? El placebo es... Esta, esta, estos remedios que en realidad no son los remedios, que es un pedacito de azúcar, pero porque yo creo que ese el remedio, me hace el efecto del remedio. ¿verdad? Eso es un placebo. Pero la cosa increíble es que a veces sanan más los placebos que las, las, los medicamentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sana? La fe que tú tienes en tu medicina y eso parece difícil de creer si eh, yo te doy el pedacito de azúcar, diciéndote, bueno, eso es un pedacito de azúcar, tal vez no te sana entonces va a ser complicado tener fe en él, entonces va a ser complicado que, que funcione pero la realidad es que si yo y empezó a comprender qué es lo que le pasó a él, ayuda dispensa. Él eh, eh, eh, hacía deporte, un día salió con su bicicleta y um, un carro se lo llevó. Se lo llevó bien. Es decir, que quedó con el, la columna vertebral rota y le decían. Y él era ya neurólogo, entonces ya tenía como una comprensión del cuerpo muy grande. Y le decían los ortopedistas que lo vieron, que él, la única forma que pudieran tal vez volver a quedar de pie y caminar, era si le pusieran como una armadura de metal alrededor de los dos lados de la columna. Y él entonces estaba en la, en la, en la panza acostado, que es la única forma que, que podía estar. Y él, como había estudiado medicina, si se, se, y, y se dijo, pero si el cuerpo es tan poderoso que logra hacer miles de cosas sin que yo lo, lo, lo sepa. El cuerpo, está el corazón que está latiendo, está toda esta creación de células, está toda esta sangre que está moviendo energía. Están, y él estaba entonces como dándose cuenta de que la, la vida, ¿verdad? no solo la salud, no solo el cuerpo, pero el cuerpo en el sentido de cómo la vida adentro de mi cuerpo se está dando de una forma totalmente como un gigante, ¿verdad? Un gigante enorme, muy fuerte. Que tú no pudieras con tu voluntad de hacer que todo eso funcione jamás, porque ni tienes conciencia de todo eso. Entonces él pensaba así y se dijo, bueno, entonces se puso a, a pensar que podría entonces acompañar el proceso del gigante para curarse. Y eso fue eh, el, el, el trato que hizo consigo mismo y lo logró, se saló. no necesito los pedacitos de hierro, pero él se hizo la promesa cuando estaba ahí en la panza, <risa> que si lo lograba, después iba a pasar el tiempo enseñando y compartiendo esto, entonces ha dedicado su vida adulta mucho a eso, no solo a la meditación, pero al poder de la meditación, poder sanador de la meditación. Entonces, pues claro, son técnicas bastante diferentes, pero tienen mucho en común también, que es todo lo que está en común, es cómo comprender toda la parte absolutamente luminosa de tu ser, que puede entonces impactar de forma increíblemente fuerte, positiva y poderosa el cuerpo y todo tu, tu ser. Y a mí me parece que, eh, ¿verdad? Es hasta que conozcas el poder del amor que tú tienes, no lo puedes usar, ¿verdad?, es este, decir, si, por ejemplo, si yo no conozco, eh, no sé dónde está mi pintura, cómo voy a pintar, si no conozco a Claudia, cómo sé cómo cocina, si no conozco a una persona, cómo tendría yo ganas de ir a tomar mi café con el miércoles, ¿verdad?, no, no hay. Yellen, no, no resona. Entonces, por eso que una de las cosas es ir investigando este poder interior que tú tienes. Ir experimentándolo. Ir viviendo, aprendiendo a vivir en la presencia de esto. Y en mi experiencia, además del poder sanador que tiene sobre el cuerpo, como estábamos ahora compartiendo, está también todo el poder sanador que tiene en las relaciones. Porque lo que está ocurriendo es que vivo mucho de un mundo donde siento que tenemos interacciones, ¿verdad? Todos nosotros nos encontramos con montones de gente todos los días a lo largo de nuestra vida. Pero también hay una interacción que existe que tal vez es mucho menos visible que la interacción de, de la conciencia con los demás. Es decir, que las personas y yo Estamos relacionadas no solo porque nos estamos mirando o nos estamos topando en la calle. Las personas y yo estamos conectadas porque a través de toda la vida que hemos tenido, ¿verdad? y en mi caso eh, yo siento que no es una vida, pero es muchas vidas. Hemos tenido muchas personas alrededor nuestro. Tenemos una tierra que estamos compartiendo. Tenemos una, una realidad espiritual común. Tenemos el mismo Padre espiritualmente. Entonces lo que tenemos en común es increíble. Pero esta conexión, esta, esta visión, no está siempre en nosotros. Entonces, cuando nos relacionamos en la vida diaria, es el momento de ejercitar esta capacidad de dar amor. ¿verdad? Es decir, no es solo dar amor, que muchas veces es... Como decía en el inicio, ¿verdad? que no es este dar amor de mendigo, para que me ames, te amo. Pero eso es un poco manipulador, ¿verdad? Lo hemos aprendido así, lo hacemos así, ni, ni queremos ser manipuladores. Pero muchas veces así es que funcionan las cosas. Entonces, ahora les estoy hablando de que si yo entiendo que mi ser es un ser de amor, y que el otro a pesar que no lo sabe también es un ser de amor entonces en mi forma de relacionarme contigo tal vez la forma de amar la más importante va a ser el respeto respetándome a mí y respetándote a ti cada ser humano es un universo un universo que es diferente y similar a mí es muy importante recordar eso somos únicos y totalmente diferentes, pero somos también iguales. Esta paradoja es muy bonita, porque celebrar la diferencia, aceptar la diferencia y celebrar la, la igualdad y respetarla, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que lo que tú haces es tu derecho, es tu vida. Ahora, lo que yo hago es mía, mi responsabilidad. Entonces, cuando usted está haciendo su vida... Muchas veces más cercanos son los demás a nosotros, más expectativas tienen, ¿verdad? Es, tengo la expectativa más grandes hacia la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Entonces, más eso es una cosa que nos hace a lo largo, que nos hace sufrir. Pero también es algo que en realidad impide un flujo natural de amor. Porque es como algo que lo va a impedir. Entonces, cuanto más voy a llegar a respetarte en tu integralidad, entendiendo que tú tienes tus cosas, tú tienes el derecho de pensar como piensas. Yo no me voy a meter Mientras que en la vida diaria, la gente no para de meterse contigo. No quieren realmente meterse contigo para molestarte. Pero sin embargo, se meten en el sentido de que ellos quisieran que tú hagas lo que, tú, lo que ellos creen que eso está bien para ti. Y es una proyección infernal, porque es, es muy desagradable, la verdad, pero además de ser desagradable, no hay solución, porque así es que piensan ellos que es el amor. Cuanto más te aman, más quieren que tú seas como ellos piensan. Ahora, cuando se trata entonces de desarrollar un poco este poder de amor espiritual, con este entendimiento de las diferencias, del derecho a ser el otro, el otro y yo, yo, más mi amor va a ser aceptar que tú eres como tú eres, y que a pesar que no lo entiendo, que me da mucha lata, igual voy a sacar de mi interior esta irritación y la voy a terminar, para poder aceptar y amar el ser que tú eres, donde sea que te estás desenvolviendo como sea que te estás desenvolviendo porque eso es lo que necesitas necesitas el apoyo de un ser que te acepta no necesitas el criticón de un ser que solo quiere que tú hagas lo que diga, ¿verdad? eso es un papel muy difícil el papel de papá y de mamá ¿verdad? porque hay un momento en que sí tienes que desear las cosas para tu hijo pero hay un momento en que tenéis que soltar y dejarlo ser. Pero estas dos cosas no las hemos aprendido muy bien con nuestros papás. Entonces las reproducimos igual. Ahora, lo que quiero decir es que cuanto más entonces este respeto me lo doy a mí mismo, es decir, no estoy yo... Siempre frustrada conmigo, siempre brava conmigo, siempre juzgándome a mi mal, pero voy a aceptar que yo hago lo que puedo, yo puedo ahora estar bien, etc. Más tú tienes esta autosoberanía interior, más logras usar tu poder como tú quieres, ¿cierto? Entonces, tú quieres estar tranquilo, pues. ¿okay? Ahora, la persona que dice, quiero estar tranquilo, pero solo estaré tranquilo si tú hagas esto cuando va a ser tranquila esta persona. ¿verdad? Entonces, si te manipula bien, tal vez si sí, se levanta la persona para lavar la losa para que esté tranquila su mamá. Pero no lo hacen con muchas ganas. Pero si la tranquilidad viene porque tengo un espacio adentro de mí que está muy tranquilo, hago las tareas sin esperar que me recompensan, me valoran, me, hace, me aman, me reconozcan. Lo hago porque lo quiero hacer, estoy bien haciéndolo, es como un baile. ¿verdad? ¿Será que estás bailando para que te aprecien o será que estás bailando porque te gusta bailar? Es muy diferente. Entonces, el poder sanador de, este, de esta postura interior justa va a permitir que en una relación sueltes a los demás, pero de forma, no que ya no me importa, o ya estoy brava contigo que no te quiero ni hablar, ¿verdad? No, pero es, está bien. Eso es lo que tú necesitas hacer. Eso es lo que tú crees que tú quieres hacer. Entonces, perfecto. Ahora, mi autosoberanía es no dejarme irritar, no dejarme sentirme mal, no, ¿me entienden? Es como yo voy a procesar todos estos otros sentimientos que mi, mi, mi, mi lado mendigo me ha hecho crear. Entonces, eso lo voy a ir transformando por amor. Por amor a mí mismo y por amor a la armonía general. Y eso hace que las relaciones empiezan entonces a ser mucho más reales. No va a cambiar a otra persona, necesariamente. Cambiará cuando le dará la gana. Pero yo voy a cambiar mi actitud hacia ella. Y eso permite realmente que... La, la, las relaciones eh, vayan siendo mucho más fáciles vayan siendo como verdad cuando tú ves una obra de teatro los actores están ahí todos en el escenario y están ellos desempeñando un papel pero tú cuando los estás mirando no recuerdas, ah, está desempeñando un papel. Es Aileen que está desempeñando el papel de fulana. No, tú olvidas a Aileen, si ella es buena actriz, y tú ves a fulana. Pero nunca Aileen, ella se va a creer fulana. Ella va a desempeñar el papel de fulana, pero teniendo también esta parte de saber que está en el escenario, entonces no va a hacer cosas extras que no son necesarias, solo va a hacer lo que está en la obra, de la forma en que ella entiende la obra. Entonces, de la misma manera, cuanto más nosotros intentamos que todos somos juntos desempeñándonos esta obra maravillosa que se llama la vida, para que no haya choques, tengo que recordar, estoy desempeñando un papel que se llama vida, y entonces los choques no son parte de la forma que quiero desempeñar mi papel. Y si hay, pues aprendo de ellos, no sé, es que me voy a matar, ¿verdad? Pero la idea es comprender que estamos vivos, ¿para qué? Y eso si no lo tengo claro yo, entonces la confusión no me permite estar claro a la hora de estar viviendo mi vida con los demás. Pero cuanto más mi propósito está claro, más sé lo que voy a hacer. Ah, si por ejemplo una persona ni sabe si quiere comer o tomar o escribir, ¿eh? entonces es que... Estar con el lápiz de un lado, la... la la taza del otro, y, y no hay una tercera mano para agarrar el tenedor. Entonces, que Va a dejar el lápiz, toma el tenedor. Después, ya no quiero escribir. ¿tomar? Vivemos un poco así. ¿Verdad? Yo quiero ser eso, pero a la vez quiero ser el otro, pero no veo la relación entre las dos cosas. Y es también legítimo querer ser eh, feliz y querer ser Papá y querer ser trabajador y querer ser. Todo es compatible. Es compatible. Pero es compatible porque aquí entiendo esta compatibilidad de cómo la puedo ejercitar. Entonces, tal como los actores en el escenario, no se chocan y no se ponen a decirle al otro: y, ¿por qué dejaste la.? no sé cómo se dice en castellano eso, el lugar donde se visten los actores, ¿cómo se llama? Camerino. Camerino. Entonces no le dicen en el medio de la obra de Shakespeare, ¿verdad? Al otro acto, ¿por qué dejaste el camerino sucio? ¿verdad? A pesar que en la realidad tal vez los dos actores están hartos de que el otro siempre deje el camerino sucio. ¿Cierto? Entonces, de la misma forma, cuando tú vives la obra de la vida, ¿verdad? Empiezas a valorar qué es lo que tú quieres decir, porque qué es lo que tú quieres vivir. En vez de estar solo motivado por lo que tú crees que tú deseas, lo que tú ya no puedes dejar de no decir, <coughs> o lo que ya no... ¿Me entiendes? La motivación... Cuanto más están claros, cuanto más amor hay internamente, más se sabe resolver las cosas y armonizar. Y el tercer aspecto que quería tomar a resanación, además del cuerpo, además de, de, lo, de la, lo, lo interior que vimos en el inicio y de las relaciones, es toda la parte de la naturaleza también. Porque estamos viviendo una época muy especial a nivel de la naturaleza, ¿verdad? Porque hay muchas calamidades naturales que están ocurriendo. Hay muchos eh, peligros que parecen que desequilibrios que se pueden notar. Pero si ustedes observan cómo... <coughs> ¿cómo nos estamos relacionando con esta naturaleza, con la materia? Es decir, lo que pasa es que vemos a la naturaleza que está desordenada, y decimos a la naturaleza está desordenada, pero lo que está desordenado es la relación que tenemos con la naturaleza. Es decir que yo creo que a la tierra, si de repente se les moriría a todos los seres humanos, pues seguiría la tierra, ¿no? Seguiría tal vez un poco maltratada por los seres humanos, por todas las tonterías que hicieron antes de morirse, pero la tierra es tierra. Y muchas veces lo que no entendemos es que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con este mismo poder de amor, con las cosas, cuántas cosas inútiles estamos haciendo con la tierra. Es decir, ¿tenemos conciencia de lo que está contaminándonos internamente? No, ¿verdad? Como les decía, la enfermedad es del ser de la ira, de la violencia, del egoísmo, del pesimismo, del sufrimiento, de la depresión. Todo eso no lo vemos, ¿verdad?, físicamente, pero lo sentimos internamente. Ahora, imagínense que eso es tu forma de actuar, afecta tu forma de actuar, afecta tu forma de relacionarte, y eso entonces muchas veces también nos ponen en una posición de frustración donde más queremos consumir. Y eso es lo que está hoy en el mundo de superconsumación consumación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces volver al equilibrio? Amándonos a nosotros un poco más, amando a la Tierra un poco más, amando más. Menos vamos a necesitar... Eh, estás corriendo en esta carrera del consumismo, esta carrera de siempre necesitar más y como les hablaba de que para mí una de las formas más importantes del amor entre las personas pasa por la experiencia del respeto va a pasar lo mismo en en lo que yo siento con la tierra porque muchas veces no vemos a la materia por lo que es. Es como si fuera invisible el aire para nosotros. Es invisible el agua. ¿verdad? Tomas agua cuando tienes cero. Yo tomo agua porque estoy con tos. Pero deberíamos agradecer un poco, ¿no? Y el aire, y el agua, y la luz, y la tierra... De la comida, y si una persona empieza a tener este tipo de relacionamiento, de aprecio del corazón, de agradecimiento hacia las cosas, eso cambia mucho el campo vibratorio, cambia muchísimo, y eso hace que, ¿qué pasa con ustedes si reciben un invitado de este tipo? ¿verdad? Una persona que está tan contenta de estar contigo, que, que, te, que está agradecida de, de todo. Es una persona maravillosa de tener en la casa, ¿verdad? ¿no? no cuesta. Pero si tienes uno que siempre está refufuneando, insatisfecho, incontrolable, con ira. T oh, este puchísimo. Que se si vaya rápido, <risa> ¿verdad? Porque cansa. Ahora, nosotros somos un poco iguales, somos unos... ¿qué, qué, ¿Qué tú eres sobre la tierra? ¿Un piojo o una mariposa? ¿sí? piojo que siempre quiere tomar sangre, ¿verdad? ¿Qué actitud tienes? Y yo siento que muchas veces somos como piojos encima de la tierra, queremos chupar, chupar. Hasta cuando decimos que amamos la Tierra, ¿por qué queremos chupar? Chupar la montaña, chupar el mar, chupar... Es como nos volvemos súper egoístas. La generosidad del ser humano hacia la Tierra no es una cosa física, pero es una cosa espiritual. Es decir, la Tierra, la Tierra. Ser generoso con la Tierra significa cambiar tu relacionamiento en el sentido de que espiritualmente el ser puede dar con sus pensamientos, con sus sentimientos, con su espíritu, ¿verdad? A través de lo que tú experimentas, vibras y comunicas. Entonces eso es lo que podemos dar nosotros, ¿verdad? Este, este aprecio, este amor y eso va a ir también teniendo un gran impacto sobre la tierra porque estamos en un momento de mucho desequilibrio donde yo siento que se requiere justamente este tipo de trabajo interior nosotros hacemos una cosa bonita que se llama yo creo que hasta tenían discos de comentario de meditación que habíamos hecho en algún momento que era sobre justamente servir a los elementos porque los elementos la tierra, toda la naturaleza es, es nuestro soporte si no la tuviéramos ¿cómo estaríamos viviendo? ¿verdad? no podrías entonces es lo que conforma tu cuerpo es lo que conforma tu escenario para vivir Cuanto más eso lo aprecias, lo valoras, aprecia, lo, valora, lo sirves con tus pensamientos, más eso crea un relacionamiento que va de ambos lados. Porque nosotros tenemos el pensamiento lineal de pensar, <coughs> la materia no es animada, por lo tanto no siente nada, por lo tanto puedo consumir todo y solo la vemos como un paquete de recursos para comer para consumir, pero cuando empiezas a tener un pensamiento más circular, de que <coughs> no la tierra siente, ¿verdad? hicieron todas estas pruebas con las matas, no sé si leyeron acerca de eso, pero es muy interesante cómo una persona depresiva de hecho se le mueren sus plantas en su casa se dieron cuenta ¿verdad? O hicieron las pruebas también de que una persona que cuidaba de una planta, eh, de repente para hacer la prueba lo que hicieron fue mandar a una persona a golpear la persona que cuidaba de la planta siempre. Y la planta reaccionaba de una forma muy interesante, mostrando que si siente, reconoce, reacciona. Entonces la materia no está muerta. Pero la, el relacionamiento lo que da vida a tu relación con ellos Entonces, eso es lo que les quería decir un poco. Además, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su atención.